terapia celular, que es la única que hay en Venezuela y en Latinoamérica, realizamos este proceso en la niña Williamis para regenerar su hueso. Cuando tenemos las células, las células que hacen hueso, que las transformamos a que hagan células de hueso, las llevamos al hospital y junto con los traumatólogos, al ponerlas ahí, en ese espacio... Ellas hacen hueso y el hueso se vuelve a pegar y ahora queda el hueso así. Eso es lo que lo hace la curación o el primer reporte en el mundo de curación de un hueso de la enfermedad que tiene ella, que es una pseudoartrosis congénita de tibia. Lo que hace especial al caso es el uso de células de un donante. Y hoy el hueso de se es está unido y va, ya ha comenzado a caminar, entra en el proceso de fisioterapia en Yaracuy con todos los especialistas de allá. Y es importante decir que Yaracuy está a la vanguardia de curar estos niños en Venezuela. Fuimos haciendo los análisis posteriores con controles radiológicos, pudimos evidenciar que comenzó a formarse un buen callocio de tal manera que una vez que se formó el callo óseo, eh, iniciamos el proceso de rehabilitación física con la intención de entrar a lo que hemos llamado la prueba de fuego. Para mí es una carrera porque ha pasado por muchas cosas. Su meta es caminar. ¿En qué consiste esta prueba de fuego? Que es una vez que se ha logrado formar el hueso, es someter el hueso a carga, porque este hueso nuevo que se formó, tenemos la expectativa de saber si realmente soporta el peso del paciente y ya hemos comenzado, ya tiene más de dos semanas en terapia, por primera vez esta niña en su vida comienza a caminar. Hola William, ¿cómo estás? La paciente William... Eh... Es un proceso constante que podemos de dos a seis meses. Más tardar seis meses, ella puede estar soltando las muletas y caminando bajo la propia sección que se quiere, sin ayudas y sin apoyo. Tengo un zapato que es este para poder caminar. Cuando me dijeron de las células madre, fueron implantadas de otro donante, no son sus células, y entonces ahí fue... Evolucionando muy bien y hasta los momentos ha estado muy bien todo. Oye, Maduro, visítame. Te amo mucho. ¿Te portas bien? Este caso, este caso que hoy bonito. estamos eh, compartiendo con todo el pueblo de Venezuela, presidente, porque William se encuentra hoy en el estudio de Conmaduro Más. Y es un caso que en otros países costaría, presidente, inclusive 20 mil, 30 mil dólares o más, el gobierno venezolano en este trabajo en equipo que la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, y también el gobernador del Estado de Aracuy, quienes están acá presentes, han avanzado y han incorporado en el Hospital Pediátrico de San Felipe ...si tiene usted algún comentario, alguna pregunta... ...ellos están acá y William se vino a visitarlo a usted... ...en este tercer programa de Con Maduro Más. Bueno, bienvenida William y su mamá... ...y bueno, todo este trabajo tan bonito, magnífico... ¿eh? ...a través de las células madre... ...ya estuvimos hablando en mi visita a Libit ...de todo el tema de las células madre... ...la metodología que se utiliza con las células madre... ...para sanar, para curar, para resolver problemas de diversa índole... ...en el cuerpo humano, para resolver problemas de salud... ...y este caso de verdad es... ...es un caso que nos sensibilizó mucho... ...desde que fui informado por la Ministra de Ciencia, Tecnología... ...y Vicepresidenta de Gobierno... ...la profesora Gabriela Jiménez, por el gobernador... ...compañero Julio César León Heredia y Yaracuy... ...que estuvieron personalmente encima de estos casos... ...yo quisiera darle la palabra, conversadito... ...para que pudiéramos explicar... ...bueno, cómo se logró esto... ...es primera... ...me dicen que es primera vez en el mundo... ...que se logra a través de las células madres ...resolver un asunto... ...de no formación de hueso... ...donde queda separado parte... ...de la piernita con el pie y es primera vez que logra solucionarse... ...así que desde el punto de vista clínico es un gran logro que se está obteniendo... ...desde la ciencia, desde la salud, desde el profesionalismo de nuestros científicos. Gabriela, por favor. Buenas tardes, presidente. Un saludo a usted, a todo nuestro pueblo. El tercer programa con Maduro Más... Se manifiesta con el propio modelo científico nacional, desde nuestras capacidades, la organización, la infraestructura, la voluntad y el talento. ...por el bienestar de estos niños que escuchamos ahí sus voces, por el bienestar de nuestro pueblo. Se inició la creación del Centro Nacional de Células Madres gracias a su visita en el IBIC... ...y ya teníamos experiencias de investigación clínica acompañados por un comité de bioética, presidente... ...que supervisa y evalúa que los protocolos sean los correctos y apropiados para la salud de los seres humanos. Y en esta experiencia de investigación clínica recibió William y Células Madres de un donante para atender una condición congénita que no permitió la unión de la tibia con el resto del pie. Y eso imposibilitaba su desarrollo orgánico y su desarrollo normal. Y hoy después de este tratamiento, después de dos años de seguimiento, gracias a la colaboración del Hospital Pediátrico de Yaracuy, de la atención de todos los médicos del Hospital de Yaracuy, del Centro de Investigación en el IBIC, su familia, presidente, y todo el pueblo de Venezuela puede verla, Felizmente tratada y curada. Es el primer tratamiento a nivel mundial de la seduartrosis congénita de tibia. Ya fue sometido este resultado clínico a un comité internacional, presidente, para que los otros países del mundo y los sistemas de ciencia del mundo reconozcan el aporte de Venezuela en un tratamiento único en el planeta. Eso es bienestar, presidente, pero también son... Resolución de problemas locales que superan el efecto de las sanciones. Es la respuesta del pueblo venezolano y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ante las sanciones. Hacemos de nuestras propias capacidades y voluntades. Más ciencia, presidente, más bienestar para todo el pueblo venezolano. Correcto. Leon Heredia. Bueno. El Yaracuy ha sido vanguardia en la aplicación de las células madres. León Heredia, él permanentemente me está reportando toda su actividad en el Yaracuy, toda la actividad de todo tipo, pero si algo permanentemente él está pendiente es de los logros científicos y de la aplicación de esta metodología de células madres para conseguir respuestas a la salud. Bienvenido, querido gobernador. Muchas gracias, mi comandante presidente. Pues Un cordial saludo para usted, para todo el pueblo de Venezuela. Felicitarlo por este segmento que, como usted lo dice, lo coloca cerquita de nuestro pueblo. Y felicitarlo por toda esa disposición que usted ha tenido de aupar que independientemente de los inconvenientes que podamos tener, todo es posible si realmente ponemos la pasión, la perseverancia en cada una de las cosas que hacemos. Efectivamente, tenemos dos años con este proyecto, mi comandante presidente, y hemos ya tratado 42 pacientes. Para la regeneración de hueso, eh, para la regeneración también de piel, donde inclusive tenemos seis pacientes totalmente curados, pacientes quemados, pacientes también adultos, y estamos trabajando también en el área... Eh, de odontología. Y todo esto a una integración y un esfuerzo bajo su dirección, bajo su orientación, bajo su estímulo entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el IBIT, eh, el personal que tenemos allá en el Hospital Pediátrico Niño Jesús, en el Hospital Central de San Felipe y en la Misión Sonrisa. Actualmente, mi cuadrante presidente, estamos atendiendo casos de siete estados. ...de Venezuela... ...con resultados extraordinarios... ...el caso de William... Agnes ...es de, del estado Falcón... Wow. Eh, ...igualmente tenemos otra paciente también curada... ...del estado Carabobo... ...y seis pacientes como le dije... Eh, ...quemados del área de pediatría... ...y un paciente que tenía úlcera... ...también totalmente quemado... ...de tal manera que... ...aquí se cumple pues... ...de una u otra manera... ...esa frase que usted acaba de decir... ...que definitivamente es la victoria... ...trabajo en equipo... ...Victoria Segura... Trabajo en equipo, Victoria Segura. Yo quisiera que el doctor Cardier, a quien lo visité allá en su unidad de terapia celular en el IBIT, él se encuentra al lado del director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIT, Alberto Quintero. Mis saludos, bienvenidos siempre, queridos científicos del país. Doctor Cardier, ¿qué me dice de, de este logro? ¿Qué más le podemos decir a la gente? Bienvenido. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores vicepresidentas, señoras vicepresidentas, gobernadores, todo eh, el equipo ministerial y público asistente. Eh, el Ibic siempre comprometido con que sus desarrollos lleguen a la parte de la sociedad. Eh, presento hoy un caso que, como ha dicho eh, eh, la, nuestra ministra y el gobernador, es único el caso en el mundo. En una enfermedad, que lo voy a poner un poco dramático, los niños nacen con una enfermedad en la cual no se une el hueso de la pierna, ese que se llama la tibia. Es tan traumático los tratamientos porque son cirugía tras cirugía, fracaso tras fracaso, que muchos traumatólogos, muchas escuelas de traumatología recomiendan de una vez amputar. Otros van a cirugías y cirugías. El caso de Williamis es el caso de una niña que cuando la vimos tenía cuatro años, la mamá se acercó al hospital y es interesante porque es uno de los pocos casos del mundo en el cual el hueso se pegó y estamos en la fase de fisioterapia. Pero lo interesante de este caso es como le explicamos. A usted, ¿En cuánto cuando... tiempo... ¿Evolucionó nosotros, el hueso para pegarse? Nosotros empezamos a ver evidencias de formación de hueso en radiografía al cuarto o quinto mes. Eso ya es un buen signo. ¿Y cómo introducían las células madre? Nosotros... Obtuvi, eh, las células, eh, lo que lo hace el único caso en el mundo es que son células de un donante. No son de no ellas. son propias, ¿correcto? No son propias, pero no son rechazadas. Y al no ser rechazadas, eso da una ventaja muy grande porque tenemos un pequeño banco que va a ir creciendo. ¿Y cómo y... le colocan la célula madre adentro de la piernita? Nosotros descongelamos. Ese es el hermano de William, que está ahí, también quiere el micrófono. Así es. <risa> Nosotros ponemos a multiplicar y después que se multiplican, las transformamos en células de hueso. Y una vez que tenemos las células de hueso, nos vamos al hospital pediátrico, donde, como ha dicho el, el gobernador, está con un equipo único en el país, en todo lo que es el compromiso y la parte de salud. Vamos a quirófano y los traumatólogos van al pedacito de hueso donde no se pegó. Ahí hay un tejido que es como un chicle. Ese tejido se saca. Ese es el tejido que no deja crecer al hueso. Y ahí se colocan las células en una gelatina. Los traumatólogos, el doctor Giuseppe, el doctor José Pulido, ponen una serie de clavos para fijar al hueso. Al cuarto mes, al quinto mes, que se ve que se está formando hueso, se le quita ese... Eh, seguramente han visto ese, ese tutor que rodea la pierna, que se ve tan feo en los pacientes. Bueno, la niña permaneció esa cantidad de tiempo. Y de ahí seguimos la evolución hasta ver un hueso bien formado. En el momento que tenemos el hueso bien formado, los traumatólogos deciden colocarle un, un zapato ortopédico, vamos a decir, para que ella empiece a apoyar. Cuando Voy ella apoya poco a poco con fisioterapia, su hueso se va a empezar a consolidar. Y luego, si todo esto va muy bien, hoy nos gustaría mostrarle cómo la niña camina. Tiene una diferencia de 6 centímetros. Cuando todo este proceso haya madurado, nosotros, los traumatólogos, estamos en discusión de alargarle el hueso, de manera de que la niña... No, eh, este, no tenga el problema que ahora tiene. Para contarle dos historias de este drama, siempre un drama social tener un niño en estas condiciones y en muchas condiciones. Cuando le pusimos la prótesis, la botica, ella dijo, primera vez que voy a caminar, y luego algo que nos debe llamar la atención en la parte educativa y en los colegios, Hace poco, en el lugar donde ella la, está en el hotel, acompañada por personal del Ministerio de IBIC, ella decía, ya nadie, mis amiguitos, no se van a meter conmigo. Eso tiene un impacto muy grande para estos niños, porque estos son niños que se van aislando de la sociedad. De tal manera que, si usted nos permite, le podemos mostrar y al país, cómo William talista. Es... lista. Vamos a saludarla entonces, porque ella me dijo que la visitara. Me dijo en el video. le dije? Maduro, visítame. Presidente Maduro, mira cómo camino. ¡Mira! ¡Qué belleza, vale! Ah, poco a poco ahí. Así es. Una belleza, vale, Willani. Tú me dijiste que me portara bien. Yo me porto bien. Mira... ...tú me dijiste que te visitara, ¿verdad? Ahora te voy a visitar... ...poquito a poquito... ¡Qué belleza! ¡Dale un vale. abrazo! Viste que me porto bien... ¿Viste que me porto bien? Ah, qué bueno conocerte, ¿vale? Me alegra mucho que vayas bien. Y cada día que pase vas a estar mejor. Cada vez mejor. ¿Oíste? Vas a ver. Te felicito, Wilani. Cada vez vas a estar mejor. Con el favor de Dios. Y del doctor José Gregorio Hernández también. Hay que pedirle su ayuda. Dos pasitos. Adelante. Sigue, sigue. Que no sí, voy a que yo sí. ¡Cardier! Ahí está. ¡Excelente! ¡Gracias, gracias! Bueno. Sí. Emocionante. Muy emocionante. Gracias ¿Ah? por todo lo que me ha dado. Gracias a ti, que te vas a recuperar cada vez más. ¿Oíste? Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Gracias a la mamá. A Karina. Bueno, déjame saludar a la mamá, ¿vale? Karina, ¿qué te llamas tú? ¿Tú eres de Falcón? Sí, estado Falcón. ¿Qué parte de Falcón? Este, Cabure, la sierra. Ah, bueno, ¿de la sierra? Excelente. ¿Y cómo está ese chiquitín? Bien, gracias a Dios. Pina. Ah, estaba pegando grito. ¿Cuántos meses tiene él? Once meses. Once meses. Mira cómo derrube la carcha. Bueno. Te felicito por toda la fuerza que has tenido. Gracias. Siga adelante. Oíste, gracias, dice Guilaino. Todo va a salir bien y cada vez mejor. ¿Oíste? Amén, amén. Que Dios te bendiga. ¿no? Amén. Gracias. Chao, chiquitín. Bueno.